embargo millonario contra nuestro querido amigo Elian Valenzuela. No, por favor, le voy a preguntar a Diego hora. Esteves ¿por qué lo no. quieren embargar no. por dos millones y medio de pesos? Elian, con dos canciones que cantes arriba de un escenario, ya lo pagaste. Con el visa. ¿Qué pasó? Demanda y e inminente embargo, digámoslo, por los honorarios a quien? A Juan Pablo Merlo. No, no. Claro, claro. el abogado de Tamara Baez, ¿se acuerdan? Le hizo un reclamo sí. para que le consiguieron una casa para que le pagara el alimento, se pusieron de acuerdo, pero claro, después de que te pones de acuerdo y que pones la que hay que poner, hay que pagarle al abogado de la contraparte, en este caso, Juan Pablo Merlo, abogado sí. de Tamara Báez. La millones justicia y dijo millones 592 mil pesos 493, 493 pesos, 2 ¿eh? millones y medio de pesos sí. que tiene que pagarle y además va a tener que pagar intereses. Que hizo elegante absolutamente sí. nada, no le quiere pagar nada. a Merlo sus honorarios. Merlo eso, laburó, perdón, ¿eh? acá lo bancamos a Elian, pero Merlo laburó. ¿Laburó, ¿Laburó cualquier ¿Cómo? cantidad? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cuántas laburó? veces habló con nosotros Merlo? Tiene carácter alimentario sí. los honorarios, en este caso yo me pongo naturalmente detrás del colega, sí. porque viven o vivimos de ello. Claro. Entonces. Me parece que una cosa es estar de acuerdo con el pleito o no respecto a lo que ocurrió con Tamara Báez. Sí. Y otra diferente es los honorarios que le regula la justicia, no es que él caprichosamente los impugna. Ah, bueno, perfecto. en paralelo a la demanda que sí. hizo eh, Elegante, subió un video mostrando cuánto valía cada una de las partes de su vestimenta. Obviamente penta. marcas internacionales como rostrándole no es que no te pago porque no la tengo. No te pago porque no se me canta. No, pero aparte desde el viernes no. a hoy vale casi la mitad lo que pero le... Pero mira, mirá... mirá, mirá por, bien, por, ¿no? No, por lo, lo que vale el dólar. Pero mirá bien. cómo es la historia. Ver, esta madre. plata que le debe a Merlo, el abogado de Tamara, también le juega en contra ahora. Porque Tamara Báez se mete en esta disputa, sí. hizo un posteo y dice... Hoy a papá le toca pagar la cuota no. ¿Qué significa esto? Que si vos no le pagas a mi abogado Yo también me meto en la guerra Porque al no pagarla la Merlo Y no traer esa situación con el abogado de su ex sí. También Tamara ahora le va a la a Elegante Pero se ahora el no era, solo. Pero no era que se amigaron ¿Qué se amigaron? ¿Esa, no, esa relación no es Está rota esa relación no, ¿Lo Hicieron Martín? para las cámaras No se pueden ver Tamara y Elegante No se pueden ver, sí, y no se pueden ver. O sea, Ahí y vueltas ahí, ver, ¿sabes, ¿Sabes cuánto sale la cadena de oro de Elegante? mil pesos es Impresionante mil euros ¿Eh? ¿Sí? ah. Sí, ¿Sí? Anda tan pesada, ¿eh? Eso vale, son en pesos. Bueno, hay que actualizar la ¿Dónde cuenta. La robó? Digo, igualmente, que eso? ¿Eh? igualmente que se cuelgue todo, que se compre todo. Pues es un pibe que laburo sí, ¿no? Mal. Tuvo un no, toque loco, mágico. Pero está bien que hay que pagar lo que hay que pagar. Pero ¿no? fíjate que Tamara está. Muy... millones de pesos. Y bueno, mm. pero Tamara ahora también se le dejó de vuelta, elegante. Por Qué psicoso? cosa, esa pareja.